Hola a todos, en este video vamos a revisar cómo comprender datos estadísticos. Vamos a empezar con lo más básico, que son frecuencias y porcentajes. Cuando hablamos de frecuencias, hablamos del número de ocurrencias de un fenómeno, por ejemplo, qué tantas veces los participantes de un estudio respondieron de, de una determinada manera a un ítem. Cuando hablamos de porcentajes, hablamos de cantidades dadas como una fracción en 100 partes iguales, por ejemplo, de cada 100 personas, ¿qué tantas contestaron de una determinada manera a un instrumento? Vamos a ir viendo todo esto con ejemplos. No sé si recuerdan el Ice Pocket Challenge, que era un reto que se puso muy de moda, en el que se retaba a la gente a tomar una cubeta con agua y hielos y echársela encima, y después nominar a otros a que hicieran lo mismo. Este reto se hizo para crear conciencia sobre una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, ELA por sus siglas en español o ALS en inglés. Una vez que la gente tuviera conciencia sobre esta enfermedad, se esperaba que se animaran a donar dinero a asociaciones que se encargan de investigar sobre las causas, el tratamiento y demás. Y es que esta enfermedad afecta a aproximadamente 30.000 estadounidenses. Este número por sí solo, 30.000, pues suena bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo les doy otro dato? Que es que la población de estadounidenses es de más de 324 millones. En ese caso ya 30.000 no es tanto. Y de hecho no. Si nos vamos al porcentaje, descubrimos que solo el 0.00925% de los estadounidenses tienen ELA. Ahora bien, cuando fue este reto, se logró recaudar más de 100 millones de dólares, que es bastante. Si nosotros tuviéramos que decidir si donamos a una asociación enfocada en él a nuestro dinero o a otra, tendríamos que considerar más cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la principal causa de muerte? En Estados Unidos, la principal es cardiopatía con 614.348 muertes adjudicadas a esta enfermedad. Esta, la cardiopatía, logró recaudar 54 millones de dólares, mucho menos que él. Entonces, desde aquí, ya teniendo un poquito de más datos, vemos que hay algo un poco extraño, pero no es suficiente. ¿Qué más necesitamos para poder comparar los datos? Pues a mí se me ocurren mínimo tres cosas. Si yo les digo que la principal causa de muerte en Estados Unidos es la cardiopatía, pues lo primero que hay que preguntarnos es de qué año son los datos, cuántas muertes hubo, sea, hubo ese año y qué porcentaje de las muertes de ese año se debió a cardiopatía para tener algo más comparable. Y les voy a decir las respuestas. Este dato es del 2014. Ese año hubo... Pues el dato que viene ahí, ¿no? Que son 2.626.418 muertes. De esas muertes, el porcentaje que se debía a cardiopatía fue poco más del 23%. Ahora sí ya podemos empezar a comparar. Sabemos que Lela afecta al 0.00925% de los estadounidenses. Y las asociaciones que investigan esta enfermedad recibieron 100 millones de dólares. En otro lado, en la cardiopatía causa el 23% de las muertes y recibió 54 millones. Desde ahí vemos que hay una gran diferencia. La cardiopatía, en términos de su impacto, es muchísimo más relevante que Lela y sin embargo obtuvo muchísimo menos financiamiento. Pero esto no es suficiente porque el dato que tenemos de Lela solo nos dice el porcentaje de los estadounidenses que sufre la enfermedad, pero ¿cuántos de esos mueren realmente por Lela? pues lo checamos también para el 2014 y resultó que solo el 0.002% de las muertes es ocasionado por él. Entonces, ahora sí, ya tenemos suficientes datos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran dinero y tuvieran que decidir a qué asociación donarlo, quizá quieran donarlo a aquella que se enfoca en... Cuestiones que son de mayor relevancia para la sociedad, aunque claro, siempre son libres de donar a la causa que ustedes prefieren. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se usan los porcentajes, en este caso, para transmitir información. Este caso realmente me lo platicó mi papá una vez y no sé muy bien de dónde lo sacó, pero se me quedó muy marcado. Me dijo que en una universidad famosa de Estados Unidos, cuando era la época en la que el antisemitismo estaba flor de piel, hubo una discusión entre los directivos en los que uno de los argumentos para mejor rechazar a los judíos y que no pudieran estudiar era que el 50% de los robos de libros en la biblioteca había sido cometidos por judíos. Si vemos solo ese porcentaje así, pues suena mucho, ¿no? Pues bastante, suena como a un buen argumento, por el cual rechazar a estudiantes judíos. Sin embargo, hay que ir más allá. A alguien en esa junta se le ocurrió preguntar, bueno pues, ¿y cuál es el total de robos? Y resultó que habían sido dos. O sea, uno de esos dos robos fue cometido por un judío. Entonces, bueno, siempre que ustedes vean porcentajes o frecuencias, tienen que buscar más datos. El contexto, algo con qué comparar, para saber bien de qué se está hablando. Vamos a ver otro ejemplo. Este me tocó verlo en, en Facebook. Estaba viendo un artículo de periódico que trataba sobre sexoservidoras. Y en los comentarios, una persona eh, les estaba echando tierra, se estaba quejando que eran unas mujeres del mal, etcétera, etcétera. Y entre los argumentos que daba era este. Esta persona dijo, el 67% de las sexoservidoras tiene herpes. Y la realidad es que esta persona no se equivocaba. Estaba hablando con la verdad. Y sí, 67% suena mucho, ¿no? Suena... pues bastante. Sin embargo, hay que ver más allá. Y es que el 67% de la población mundial tiene herpes. O sea, esta no es una enfermedad exclusiva de sexo servidoras ni predominante en sexo servidoras. Siempre que veamos porcentajes o frecuencias, tenemos que ir más allá. Así que ya para resumir, algunas consideraciones que deben de tomar en cuenta. Chequen el contexto, si hay variables relacionadas o similares, chequen si hay otros grupos, cómo, cómo están las cosas en otros grupos, y también chequen el tamaño de la muestra, no les vaya a pasar como en el caso de los judíos, en el que el 50% de los robos había sido ocasionados por, un, por judíos y solo eran dos personas, ¿no? dos robos. Si ustedes algún día hacen un estudio y su muestra es menor de 100 personas o 100 elementos, lo más recomendable es que al presentar sus resultados incluyan frecuencias y porcentajes para evitar confundir a la gente. Porque si vas a decir que el 50% de días pues son 5 personas, no suena tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es todo por este video.